Eh, está con nosotros hoy John Hernández, parlamentario y portavoz adjunto del Carrequín Podemos, Gabón, señor Hernández. Gabón, señor Gabón. Eh, ¿Esta propuesta de Unidos Podemos tiene algo de, de pose, de postureo o hay una viabilidad? Eh, bueno, ¿puede salir adelante y puede conseguirse solucionar este asunto antes del 1 de octubre, teniendo en cuenta que quedan 15 días? No, no, no tiene pose y sobre todo lo que tiene y el, el origen de la misma es eh, la necesidad de, de plantear a la sociedad... Que quienes estamos eh, de acuerdo en que Cataluña tiene derecho a decidir y quienes estamos eh, de acuerdo en que las cosas eh, se arreglan eh, mediante la vía del diálogo, pues eh, tenemos que plantear una propuesta una propuesta a la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en este sentido, ¿es tarde para el 1 de octubre? No lo sabemos. Seguramente es tarde para el 1 de octubre, pero es que va a haber 2 de octubre, ¿no? Y entonces, en el escenario en el que tenemos, tenemos que pensar también en el 2 de octubre, que la vida continúa, y el problema de, de las naciones, del Estado español, eh, y el problema del, del modelo territorial que tenemos, y no solo del modelo territorial, sino también del modelo económico y social, pues tenemos que abordarlo, ¿no? Eh, de hecho ustedes lo están haciendo ya y hoy es el asunto por el que le hemos invitado esta noche a, a Gambar Esqueranicha, su partido ha presentado eh, la propuesta que defenderá en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco el Carrequín Podemos, en cierto modo ¿no? porque esta es la propuesta de Esqueranicha, eh, ¿se va a parecer? ¿va a ser igual o, o distinta? a la del Carrequín Bueno, nos, nosotros hoy lo que hemos presentado es la propuesta de Esqueranicha Izquierda Unida y ahora lo que estamos trabajando ya es tanto con Eco como con Podemos para para bueno para culminar lo que es la propuesta de la coalición, del grupo parlamentario del Carrequín Podemos, eh, que será una propuesta que no será ni la de Esquerra Niche Izquierda Unida, ni la de Podemos, ni la de ECO, sino que será pues, una, una propuesta en la que nos, nos pongamos de acuerdo los, las tres organizaciones. ¿Cuándo se supone que la conoceremos? Pues eh, todavía no, no vamos a decir la fecha porque tenemos que acabar de, de ponernos de acuerdo y acabar los los detalles, pero bueno, como ya se ha dicho en alguna ocasión, pues eh, pues seguramente será durante este durante este mismo mes de septiembre. Hay que esperar a que acaben también los trabajos de la ponencia. Este miércoles tenemos todavía comparecientes en, en la ponencia y por lo menos, eh, como mínimo, hay que esperar a que, a que intervengan todos los comparecientes. A priori, las posturas entre los distintos partidos del Carrequín Podemos son muy ¿Muy dispares? No, no son dispares. Tenemos eh, diferencias de matices, eh, diferencias en alguna cuestión... Eh, ...concreta pero diferencias menores... ...y luego pues quizás eh, diferencias de, de, de expresión... ...de lenguaje, etcétera... ...pero no hay grandes diferencias... ...estamos de acuerdo en la necesidad... ...de incluir la, la pata social en el estatuto... ...que sean las cuestiones sociales... ...una cuestión eh, eh, de derechos estatutarios... O, ...o de blindaje de derechos sociales, etcétera... ...y luego pues estamos de acuerdo también... ...en otras cuestiones pues como que... ...Euskadi es una nación, etcétera... ...entonces en principio... No hay grandes diferencias y por lo tanto pues creo que podremos sacar un, una, una propuesta de autogobierno común, sólida. Ustedes, es que la dicho apuestan por una república plurinacional y federal en la que Euskadi, Euskadi tenga un encaje voluntario. Sí, nosotros lo que hemos planteado, esto no es nuevo, eh, llevamos ya un tiempo diciéndolo, eh, desde Izquierda Unida, es que el, el, el sistema que tenemos, el, por llamarlo de alguna manera, el régimen de 78, pues que, que da, da muchas eh, señales ya de agotamiento desde hace unos años, esto que está pasando en Cataluña es una más, señal de agotamiento de aquel régimen que, bueno, que salió en aquel momento con, con sus cosas negativas y sus cosas positivas de la correlación de fuerzas en, en, en la transición y que por lo tanto pues es hora de, de abordar cambios no y, y, y en este en ese ámbito nosotros pensamos y, y ahí es donde tiene también sentido lo que hoy se ha anunciado por por la coalición Unidos Podemos nosotros ahí es donde también pensamos que, que el marco constitucional también pues eh, debe ser abordado y tiene mucho que ver también con nuestro autogobierno y en este momento que hay una ponencia de autogobierno, pues eh, pues son dos cosas que van relacionadas. ¿no? Uh -huh. De esa ponencia de autogobierno debería de salir eh, un acuerdo entre los <risa> partidos vascos que después se pueda transformar en una reforma de la constitución, podría ser el, el punto de inicio de todo. Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Un poco en paralelo. Por un lado, vamos a ver qué somos capaces de acordar entre todas las fuerzas del Parlamento Vasco en cuanto al nuevo estatus, en cuanto al nuevo estatuto eh, vasco. Y luego está, pues, digamos, la cuestión del, del derecho a decidir, etcétera, que, pues, en, en opinión de Esquerra y Izquierda Unida, pues, sería una cuestión quizás un poco en paralelo si quieres para no encontrarnos pues con, pues un poco con, con el problema que se encuentran en las vías unilaterales como la que se ha planteado en Cataluña que se, se encuentran en un choque entre la supuesta eh, legalidad vigente y la y la digamos, y digamos el, el carácter democrático de, de, de una apuesta que en un momento determinado se hace ¿no? uh -huh. y, por tanto apuestan siempre por la bilateralidad las relaciones con el Estado siempre se deben basar en, en eso nunca en la unilateralidad nosotros pensamos que sí, porque además lo estamos viendo es que la unilateralidad pues acaba en, en una vía muerta, ¿no? eh, pues, eh, lo vimos también un poco con el plan Ibarreche y lo estamos viendo ahora en Cataluña, sabemos que, esa vía muerte, que, que se acaba en esa vía muerta fundamentalmente por el inmovilismo del Partido Popular, somos absolutamente conscientes de ello. y si nosotros ponemos la, digamos por llamarla de alguna manera, si hay que poner la culpa en algún sitio, la ponemos en el Partido Popular y en parte también en el Partido Socialista que tampoco eh, se mueve en estas cuestiones, más allá de algunas declaraciones eh, pero lo cierto es que al final acaban en vía muerta y por lo tanto pensamos que todas las fuerzas políticas y ahí el llamamiento también de Unidos Podemos que tú comentabas antes, todas las fuerzas políticas que creemos que hay que abordar estas cuestiones a nivel estatal tenemos que de alguna manera plantar y decir, bueno, el modelo que salió de 78 está agotado, es hora de hablar de un, de un nuevo modelo uh -huh. ¿Tenéis alguna pregunta o comentario para nuestro invitado? Una sola, Alberto. si es posible, señor ¿Sí? Ander, Buenas noches. Hola, buenas noches, eh, Una aclaración decía antes que creía que aquí en este asunto no había excesivas diferencias entre los diversos integrantes de lo que es el Carrequín Podemos. Uh -huh. Yo, como siempre para aclararme, me gustaría mm, ir a un ejemplo. Uh -huh. Usted en Cataluña hubiera estado con el señor Coscubiela le hubiera gustado el discurso del señor Fachín, eh, está con nada colado, usted pondría urnas usted votaría, me encantaría con esas cuatro precisiones y ya voy entendiendo sí, un poco sí. más de su posición no, yo, en Cataluña, nosotros lo que estamos diciendo es que en Cataluña nosotros estamos a favor de que hubiera habido un referéndum. No, pero le ponía cuatro ejemplos. ¿Si ¿Sí es posible sí. que me contestaran esas cuatro preguntitas, que son muy breves? Bueno, pues que está relacionado. No sé exactamente lo que ha dicho cada uno de ellos, no sé a qué declaraciones concretas se refiere usted. Yo he visto la intervención de Coscubea, que no tiene tanto que ver con la posición sobre eh, lo que pasa en Cataluña, sobre el referéndum, sino con cómo se tramitaron claro, esas leyes en el Parlamento. Y yo ahí estoy de acuerdo con Coscubella. De esa, de esa manera ¿no? no se puede hacer, pero el fondo de la cuestión no es ese. El fondo de la cuestión es nosotros estamos diciendo Cataluña, ha derecho a decidir, sí, pero claro, hay que hacerlo con garantías. Y hablo de garantías democráticas, no hablo ni tan siquiera de legalidad, hablamos de garantías democráticas, pues saber si yo fuera ciudadano catalán, quiero saber a 15 días del referéndum si estoy en el censo, si no estoy, cuál va a ser mi colegio electoral, quién va a supervisar esa votación, etcétera. No, Garantías democráticas, no hablamos de legalidad. Y, y como decía antes, insisto, sabemos que no se cumplen fundamentalmente por el inmovilismo del Partido Popular y también del Partido Socialista que no quieren abordar esta cuestión. Uh -huh. ...te si, respondido... ...sí, si, si las eh, están... ...apuestan por la bilateralidad... Eh, ...la unilateralidad no sirve... ...pero eh, admiten que el Partido Popular... ...y el Partido Socialista... Uh -huh. ...el España Español no están a favor... ...de reconocer a las nacionalidades... ...el derecho a decidir... Uh -huh. ...¿cómo hacen las nacionalidades... ...para ejercer el derecho a decidir? Pues por eso nosotros emplazamos... ...a todas las fuerzas políticas... ...que crean que esto se aborda hablando... ...y que realmente hay que abordarlo... Y creemos que, sí, hay, que hay que PSOE, hacer... PP y PSOE son una mayoría absolutísima sí, sí, en el Congreso PP, y van a seguir siéndolo sí, siempre. Sí, efectivamente, el bipartidismo, va, bueno, van a seguir siéndolo siempre, sí, pero, las... En PP y PSOE, sí, sí, pero las posiciones políticas en la historia no se mantienen por los siglos de los siglos. Y, por ejemplo, el Partido Popular, que hoy defiende la Constitución a capa y espada, pues eh, todos sabemos las posiciones que mantenía, por ejemplo, Alianza Popular, eh, con respecto a la Constitución en su día ¿no? Y con respecto al Partido Socialista Lo mismo, que yo creo que ahí Pues está un poco también La clave del asunto, ¿no? Nosotros pensamos que hay que moverse en ese sentido Porque yo reconozco que esta vía bilateralidad Con esas posiciones del Partido Popular Y el Partido Socialista es realmente complicada Pero no más complicada Que la vía unilateral con esas posiciones Porque cuando vamos a una vía unilateral Donde el Estado Mayoritariamente controlado por estas organizaciones eh, Tampoco lo va a reconocer ...a dónde vamos... Eh, ...hombre, si tienes un apoyo... Eh, ...internacional, etcétera... ...quizás tengas alguna posibilidad... ...si no, es muy complicado... Entonces, ...por eso nosotros decimos... ...hay que abrir un nuevo escenario... Eh, ...creemos que la correlación de fuerzas... ...si, si fue difícil en el 78... En estos momentos no puede ser más difícil que, que entonces y nosotros pensamos que hay que moverse y pensamos que como mínimo esas vías bilaterales o multilaterales eh, como mínimo son tan legítimas como el planteamiento, uh -huh. como los planteamientos unilaterales. ¿no? González, ¿algo que añadir? Eh, no, una cosa muy muy puntual simplemente. Uh -huh. ¿Tiene, ¿Qué expectativa tiene del, del proceso ahora de renovación de, de ejecutiva en Podemos, en Euskadi? Eh, si cree que ahí tiene una vía de comunicación más eh, tiene la expectativa de que bueno pues de que se de que cambie en algo el, el, las líneas maestras de la formación cómo cree que se pueden ver afectados ustedes uh -huh. en qué sentido eh, se sienten partícipes del, del proceso y, y hasta qué punto bueno nosotros partícipes no somos otra una organización política diferente nosotros mantenemos una, una buena relación con la, con la actual dirección de de Podemos, Suscadi, más desde que estamos juntos en el Parlamento Vasco, porque al final, pues el contacto diario, pues también facilita las cosas. A la vez, mantenemos buenas relaciones en diferentes localidades con sus asambleas de base, sus círculos, eh, etc. Mantenemos buen, muy buenas relaciones también con sus sectores críticos internos. Eh, más allá de cosas concretas que pueda haber o, o diferencias eh, Entonces, mmm, la verdad, mmm, no es algo que nos preocupe especialmente en nicha Izquierda Unida no, Lo estamos viendo muy muy desde muy desde fuera ¿no? Pues que sigan esas buenas relaciones John Hernández, parlamentario y portavoz adjunto del Carrequín Podemos Por nicha Izquierda Unida, gracias por venir a nuestros estudios a Esquerra, vosotros, ¿no? gracias